¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy Este Better Watts es completamente diferente Porque tengo un tremendo Antojo de unos deliciosos Sopecitos Que hicieron que recordara A mi abuelita Sí, mi abuelita paterna Que de cariño le decíamos Doña Nacha Y era como una tradición Que solíamos tener en la familia Porque mi abuelita nos invitaba a todos, o sea, a todos sus hijos con sus respectivos hijos y nos preparaba unos deliciosos platones de sopecitos y me gustó esa tradición, así que el día de hoy deseo que sigamos conservando en la familia la misma tradición así que nos espera una gran aventura preparando unos deliciosos sopecitos con ayuda de los niños en casa, porque también yo deseo dejar esa bonita herencia en ellos. Así que ¡comenzamos! ¿Sabían ustedes que las tradiciones familiares son muy buenas para el bienestar infantil? Y bueno, también las tradiciones familiares son aquel grupo de valores que porta cada familia de generación en generación y que favorece el bienestar emocional de los niños al crear sentimientos de seguridad, continuidad e identidad. En estas tradiciones, la familia logra disfrutar en conjunto, se comparten recuerdos agradables también se reflexiona en los aspectos positivos en familia. También las tradiciones son muy importantes para los niños, es decir, crea junto con ellos domingos familiares, convivencias y alegrías. Por ejemplo, día de comer en familia, hacer una rica carne asada, un mole, un relleno... La mamá juega un papel muy importante en la familia mexicana, ya que ella es el corazón de esta familia. Y este es un periodo especial, porque es para el abuelo, o sea mi papá, es un super sope, como lo ven, el tamaño así es, como a él le gustan, grandotas. Cuando formas tu propia familia, se combinan diferentes costumbres y tradiciones, estas tradiciones mantienen la unidad familiar, y a los niños les brindan sentido de pertenencia y refuerzan su seguridad. Crea tus propias tradiciones en familia y conserva aquellas que han pasado por generaciones para que cuando tus niños sean grandes puedan pasarlas a la siguiente generación. ¡Me despido! Pero me gustaría que me compartieras las tradiciones que compartes en familia en la barra de comentarios que aparece en la parte de abajo. Nos vemos pronto en el próximo Pero Watch, Porque ahorita saciaré mi antojo de estos deliciosos sopecitos en compañía de mi gran familia. Así que, de rechupete. Hasta la próxima. ¡Bye, bye!